Los cambios económicos, sociales y urbanísticos que han marcado los dos últimos siglos han tenido un gran impacto en numerosos sitios que han quedado abandonados, se han reciclado en áreas alejadas o bien son considerados ruinas que hay que ocultar a la vista. El valor de estos sitios suele ser mal comprendido y con frecuencia hay una falta de conciencia sobre la importancia de este patrimonio, especialmente sobre la necesidad de que la ciudadanía se apropie de estos lugares. Son el testimonio de actividades con gran trascendencia histórica para las sociedades actuales. Tienen un valor social como parte del registro de la vida de los hombres y mujeres comunes. Suponen un valor tecnológico y científico en la historia de la fabricación, la ingeniería y la construcción. Pueden tener un valor estético considerable por la calidad de su arquitectura, diseño, o planificación. Ante esta situación, en 2019 fundamos la Asociación para la Defensa del Patrimonio Industrial de Córdoba, con un objetivo, conocer, proteger, difundir y activar el patrimonio de la industria cordobesa. Nuestro origen se encuentra en la exposición del Barrio de Electromecánicas que organizamos en mayo de 2018 con motivo de su centenario. Un trabajo que nos hizo reflexionar sobre la necesidad de construirnos como colectivo si queríamos que la ciudad reconociera el patrimonio industrial y que la ciudad participara. Para conservar, el primer paso es conocer. En colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, la Asociación pone en marcha el proyecto Documenta para identificar, describir y valorar los testimonios materiales e inmateriales de nuestra cultura del trabajo. Dada su complejidad, nos acercaremos a esta realidad integrando las distintas perspectivas del conocimiento, la historia, la geografía, la ingeniería, la arquitectura, la antropología, la sociología y la economía. Documenta reconoce la importancia de la tradición oral para hacer que el lugar de trabajo cuente su propia historia. Registraremos las auténticas voces de sus protagonistas. Analizaremos específicamente el papel jugado por las mujeres tanto en la época preindustrial como durante la industrialización cordobesa, así como los procesos productivos en su integridad y en su vinculación a colectivos o a personas determinadas. En definitiva, Documenta registrará la evolución de los diferentes elementos, conjuntos, sistemas, paisajes y entidades de memoria relacionadas con los ciclos productivos durante la historia cordobesa. En una primera fase incluiremos el registro de 152 bienes muebles e inmuebles, el barrio de electromecánicas como caso de estudio, incluyendo 100 horas de entrevistas, de 100 a 120 registros de elementos de patrimonio material e inmaterial, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Cartografía histórica de Córdoba georreferenciada desde 1811 hasta 1980. Y 15 entrevistas de la historia oral centradas en las actividades y vivencias del entorno del Guadalquivir. Sus huertas, la molinería, la construcción de barcos, los usos lúdicos, la navegación...